Bienvenidos a un nuevo video. Soy Agostina Agüero y el día de hoy vamos a hablar sobre POCO. Algunos aspectos imprescindibles de conocer son las diferencias entre bronquitis crónica y enfisema, la clasificación de gravedad y obviamente el tratamiento tanto de la fase estable como de las exacerbaciones. Bien, aquí lo importante es hablar sobre el concepto. Esta patología, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, esto es importante, y limitación al flujo aéreo. A su vez tiene dos componentes, uno anátomo patológico y el otro clínico, que se utilizaron anteriormente para definirla. El componente clínico es la bronquitis, que es la inflamación crónica de las vías aéreas pequeñas y que se la define como tos y espectoración durante al menos tres meses al año y durante dos años consecutivos. Aunque, definido así, solo está presente en una minoría de los pacientes. Por otro lado, tenemos el enfisema, que es el componente anatomopatológico. Consiste en la dilatación del acino y destrucción de la pared alveolar. Es importante porque al romperse las uniones alveolares, disminuye la capacidad de retroceso elástico durante la inspiración y a su vez, junto con el estrechamiento, disminuyen la capacidad de las vías respiratorias para mantener abiertas durante la expiración, lo que se traduce como colapso de las vías aéreas con atrapamiento aéreo e hiperinsuflación. En cuanto a la epidemiología, hablamos de una enfermedad que afecta a un 14% de los hombres adultos y a un 8% de las mujeres, siendo la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Como es bien conocido, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. El riesgo es dosis dependiente, por lo tanto, a mayor consumo de tabaco, mayor riesgo de desarrollar EPOC. Por esto es necesario calcular los pack years consumidos por nuestros pacientes. Esto se hace a través de una fórmula que está estandarizada y que es igual al número de paquetes fumados por día, considerando un paquete como 20 cigarrillos, por eso lo dividimos en 20, por el número de años fumando. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente fuma 15 cigarrillos al día desde hace 40 años, vamos a dividir 15 en 20 y esto lo multiplicamos por 40 siendo el resultado 30 pack years. Este valor, junto con la edad en la que comenzó a fumar y la situación actual en cuanto al consumo de tabaco, son los principales factores predictivos de mortalidad por EPOC. No quiero dejar de explicar lo que el consumo de tabaco hace a nivel de las estructuras pulmonares. El tabaco altera la motilidad ciliar, inhibe la función de los macrófagos y produce hiperplasia e hipertrofia glandular, junto con un aumento de la resistencia de la vía aérea por constricción del músculo liso. Todos estos son mecanismos de defensa ante la presencia de una sustancia irritante. No hay que olvidar la interacción que existe entre el tabaco y ciertas sustancias a las que se está expuesto laboralmente, como es el caso de los trabajadores de algodón, de plásticos, los mineros y aquellos que trabajan con granos. Por último, otra causa de POC que solo justifica un 1% de los casos es el déficit de alfa-1-antitripsina o alfa-1-proteasa inhibidor. Lo que hace esta glucoproteína es inhibir la elastasa de los neutrófilos que es la encargada de la destrucción proteolítica de la vía aérea. Por lo tanto, el déficit conduce al desarrollo de enfisema prematuro de predominio en las bases y de tipo panacinar. No olviden este dato, ahora veremos por qué es relevante. Esta alteración, además, produce enfermedad hepática, que es donde se sintetiza esta glucoproteína, y que en los niños va desde una hepatitis neonatal con colestasis hasta la necrosis hepática. Si bien el daño suele ser reversible, hay un 10% de los casos que van a evolucionar aproximadamente en la segunda década de la vida a cirrosis, y esto conlleva a un mayor riesgo de hepatocarcinoma. El patrón inflamatorio incluye a los neutrófilos, macrófagos y linfocitos, principalmente CD8 que secretan mediadores como leucotrienos o interleuquinas, atrayendo a células inflamatorias desde la circulación. Estas células aumentan dicho proceso inflamatorio por medio del TNF alfa e interleuquinas e inducen cambios estructurales al liberar factores de crecimiento, finalizando todo esto en la fibrosis de la vía aérea. Contribuyen, además amplificando este proceso, el estrés oxidativo y el exceso de proteínasas en el pulmón. Los cambios estructurales que se observan son los siguientes. En las vías aéreas proximales, mayores a 2 mm de diámetro, hay un aumento de las células caliciformes, hipertrofia de las glándulas y metaplasia escamosa. Recordemos que la célula lo que busca es protegerse del estímulo nocivo y lo hace por medio de estos mecanismos de defensa. En las vías aéreas distales, menores a 2 mm de diámetro, observamos engrosamiento de la pared, fibrosis peribronquiolar y exudado inflamatorio. La suma de todo esto nos da como resultado una disminución del calibre de las vías aéreas, que es lo que se conoce como bronquitis obstructiva. En cuanto al parenquima pulmonar, o sea bronquiolos respiratorios y alveolos, vemos el patrón enfisematoso, donde hay destrucción de la pared y apoptosis de las células epiteliales y endoteliales. Aquí debemos hacer una diferenciación entre las variantes del enfisema. Tenemos por un lado el centro y por el otro el pan El centro acinar se da principalmente en el bronquiolo respiratorio y localizado en el pulmón en los campos superiores, debido generalmente al tabaco o a la edad avanzada. A diferencia del pan que es una dilatación uniforme del asino, se da en los campos pulmonares inferiores y predomina en el déficit de alfa 1 antitiripsina, como ya lo mencioné. No hay que olvidarnos de los vasos sanguíneos pulmonares en donde hay un engrosamiento de la íntima, disfunción endotelial, aumento de la capa muscular y también vasoconstricción. Recordemos que en el primer video comenté que ante la hipoxia, las arterias sistémicas hacen vasodilatación y las pulmonares vasoconstricción. Todo esto nos lleva a la hipertensión pulmonar que incluso puede derivar en insuficiencia cardíaca, conocida como pulmonale. Ambas son complicaciones tardías del EPOC. Como ya expliqué, la inflamación, fibrosis y exudados endoluminales conducen a una pérdida de las uniones alveolares con un progresivo atrapamiento aéreo durante la expiración. Y esto lo podemos ver reflejado como una reducción del feb 1 y por ende también de la relación feb 1 cbf Esto lo vimos en el primer video en donde hablamos de los volúmenes estáticos, así que si no lo recordaste invito a verlo nuevamente. Esta hiperinsuflación en realidad ocurre para compensar la obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, su aumento reduce la capacidad inspiratoria y aumenta la capacidad residual funcional, sobre todo durante el ejercicio y a costa del volumen residual, que recordemos que es aquel en donde no ocurre intercambio gaseoso. Esta adaptación, que se conoce como hiperinsuflación dinámica, es la responsable de la disnea de esfuerzo. Recordemos también en el primer video, cuando hablábamos del intercambio gaseoso, mencioné la DLCO o capacidad de difusión del monóxido de carbono. Vamos a repasar brevemente los determinantes que eran la superficie de intercambio, la hemoglobina en sangre, el volumen de sangre, la relación ventilación-perfusión y el espesor de la membrana alveolocapilar. En este caso, el enfisema disminuye la dilución porque la superficie de intercambio está disminuida. El volumen de sangre también está disminuido y el espesor de la membrana está aumentado. Esto lleva a alteraciones en el intercambio de gases que lo vamos a ver reflejado como hipoxemia e hipercamnia que aparecen recién en fases avanzadas, por lo que es posible corregirlas con FIO2 bajas. En cuanto a la clínica, los síntomas más frecuentes son la tos, expectoración y disnea, que generalmente es progresiva. Y en el caso de bronquitis crónica también puede haber hemóptisis. Síntomas como la astenia, anorexia, pérdida de peso, depresión, etc., nos tienen que hacer sospechar de cáncer o tuberculosis. Tenemos dos tipos de EPOC, que es el tipo bronquitis crónica, en donde vemos un paciente abotagado, cianótico, y el tipo enfisematoso, que es el soplador rosado. Además de ser diferentes fenotípicamente, también debemos conocer las diferencias clínicas. En el tipo enfisematoso vamos a encontrar que la disnea es grave. La tos aparece después de la disnea. Los episodios de insuficiencia respiratoria son generalmente terminales. Presenta una disminución de la retracción elástica y esto súper importante, la capacidad de difusión está disminuida. El esfuerzo expiratorio es intenso, por eso es que se ponen rosados en la ocultación tendremos una disminución del murmullo vesicular y en la radiografía de tórax observaremos hiperinsuflación, como aplanamiento del diafragma e hiperclaridad en los campos pulmonares, también patrón de deficiencia arterial, vasos que no llegan a la periferia y silueta cardíaca alargada. En el tipo bronquítico, la disnea es leve y la tos aparece antes. Presenta esputo abundante, purulento, con infecciones bronquiales frecuentes. La presión arterial de dióxido de carbono y de oxígeno están más afectadas, presentando conjuntamente poliglobulia. La hipertensión pulmonar es moderada o intensa y empeora con el ejercicio. La resistencia de la vía aérea está aumentada en la ocultación tendremos roncus y sibilancias que cambian con la tos y en la radiografía de tórax observaremos engrosamiento de las paredes bronquiales si se asocia con bronquiectasias, aumento de la trama broncovascular y cardiomegalia. Lo importante es primero hacer un diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca, tuberculosis, bronquiectasias y finalmente por medio de la espirometría con test de broncodilatador con asma. Para diagnosticar efectivamente EPOC debemos tener una relación FEV1-CBF post broncodilatador menor a 0,7. Quiere decir que no responde al broncodilatador, cosa que cuando veamos asma vamos a ver que sí lo hace. Una vez realizado el diagnóstico tenemos que hacer la evaluación del EPOC considerando la presencia y severidad de la alteración espirométrica, que es justamente la valoración de la limitación al flujo aéreo, como porcentaje del teórico esperado. Evaluar la presencia y magnitud de la disnea utilizando la escala de disnea del Medical Research Council o el test de valoración de EPOC, cuestionario CAT, además del historial de reagudizaciones y riesgo futuro y las comorbilidades actualmente presentes. No me voy a detener a leer cada aspecto que tienen en cuenta las escalas, pero pueden pausar el video aquí y hacerlo. Con la finalidad de valorar la EPOC, se establecieron cuatro categorías en base a síntomas e historia de reagudizaciones. La categoría A tiene pacientes con pocos síntomas y bajo riesgo de reagudizarse. Categoría B, muy sintomáticos y bajo riesgo de reagudizarse. Categoría C, pocos síntomas y alto riesgo de reagudizarse. Y categoría D, muy sintomáticos con alto riesgo de reagudizarse. Como dato de color, Quería comentarles que además existe un fenotipo mixto de EPOC-asma que se presenta en mayores de 35 años, fumadores o exfumadores de más de 10 pack years que cumplen con el criterio de diagnóstico para EPOC y que además tienen diagnóstico previo de asma, prueba postbroncodilatador muy positiva, esto es decir con una mejoría del FEV1 mayor o igual al 15% y a 400 mililitros o bien más de 300 eosinófilos en sangre periférica. Este caso se trata con corticoides inhalado y beta agonistas de acción larga y si sí persisten los síntomas o las exacerbaciones en el tiempo con tiotropio. El objetivo principal del tratamiento en pacientes con EPOC estable es la reducción de síntomas respiratorios y evitar el riesgo de exacerbaciones. Para esto tenemos tratamientos que aumentan la supervivencia y los que disminuyen los síntomas. Aumentan la supervivencia el abandono del tabaco, la oxígenoterapia crónica domiciliaria, con un mínimo de 15 horas al día, incluyendo el periodo nocturno, en pacientes con hipoxemia crónica en reposo severa. Su principal efecto es enlentecer la progresión de la hipertensión pulmonar y se debe plantear en todo paciente clínicamente estable, con presión arterial de oxígeno en reposo menor a 55 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor o igual a 88%. O bien, presión arterial de oxígeno en reposo de 55 a 59 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor o igual a 89% más poliglobulia, hipertensión pulmonar o corpulmonale. El objetivo es mantener la presión arterial de oxígeno en reposo mayor a 60 milímetros de mercurio. La ventilación no invasiva domiciliaria para pacientes con hipercamnia crónica severa e historia de hospitalizaciones por fallo respiratorio agudo, la cirugía de reducción de volumen pulmonar, en donde se resecan zonas del pulmón para reducir la hiperinsuflación, indicado en el enfisema severo de distribución en lóbulos superiores, en donde hay baja tolerancia al esfuerzo físico post-rehabilitación. Lo que observamos aquí con asterisco, reducen las reagudizaciones, que son el reflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y los corticoides inhalados. A su vez, mejoran la calidad de vida y capacidad funcional, pero no aumentan la supervivencia, el trasplante pulmonar en aquellos pacientes sintomáticos con EPOC muy grave que tengan exacerbaciones frecuentes, con hipercamnia aguda, hipertensión pulmonar y o corpulmonale a pesar de la oxigenoterapia, con Feb menor al 20%, y DLCO menor al 20% o enfisema homogéneo. Los beta-adrenérgicos, además de broncodilatadores, tienen efecto antiinflamatorio, aumentan el aclaramiento mucociliar, mejoran la resistencia de los músculos fatigados sin alterar su fuerza. Y dentro de estos tenemos los de acción corta, que tienen una duración de 4 a 6 horas, los de acción prolongada, 12 horas, Acá una pequeña aclaración, salmeterol tiene un comienzo de acción lento y formoterol rápido. Y el vilanterol e indacaterol que tienen una duración de 24 horas. Los anticolinérgicos que mejoran la función pulmonar y la calidad de vida aumentan la tolerancia al ejercicio y no se produce taquifilaxia con su uso. Dentro de este grupo, tiotropio ha demostrado disminución de las exacerbaciones, por ende son de elección cuando los síntomas son continuos. Y la teofilina, que tiene un efecto broncodilatador menor, pero aumenta el aclaramiento mucociliar estimula el centro respiratorio, mejora la función de los músculos respiratorios, reduce la resistencia vascular pulmonar, aumenta la contractilidad cardíaca, mejora la función pulmonar durante el sueño y tiene un efecto leve antiinflamatorio. Vienen preparados de liberación prolongada para ser administrados por vía oral e intravenosos, la aminofilina, para el empleo en pacientes agudizados. En todos los pacientes se debe realizar vacunación antigripal y antineumococo. Se pueden hacer asociaciones de broncodilatadores anticolinérgicos y beta-agonistas de acción larga, que demostraron mejorar los síntomas y reducir las exacerbaciones. O bien de corticoides inhalados y beta-agonistas de acción larga, que son más eficaces que sus componentes por separados, pero aumentan el riesgo de neumonía y por último la asociación de anticolinérgicos de acción larga, beta 2 agonistas de acción larga y corticoide inhalado que es la triple terapia. Este es un resumen de tratamiento inicial de acuerdo a la valoración del EPOC según la guía GOLD 2019. En el grupo A podremos empezar con un agonista beta 2 adrenérgico o un anticolinérgico de acción corta. En el grupo B con un agonista beta adrenérgico o un anticolinérgico de acción larga. En el grupo C, un anticolinérgico de acción larga, y en el grupo D, un anticolinérgico más un agonista beta-2 adrenérgico, ambos de acción larga, o glucocorticoide inhalado agonista beta-2 de acción larga, si la eosinofilia periférica es mayor de 300 células por mililitro. En el seguimiento del tratamiento, si hay buena respuesta se mantiene, y si no, se reevalúa el tratamiento en base a los síntomas o exacerbaciones. Es fundamental conocer el manejo de la reagudización del EPOC. Lo primero es evaluar la gravedad y definir si es de manejo ambulatorio o requiere hospitalización. Un 75% de las reagudizaciones son de causa infecciosa, principalmente por Haemophilus influenzae, pneumoniae y Moraxella catarralis. Se inicia antibióticos siempre que haya esputo purulento, más aumento de la disnea o de la expectoración. Utilizaremos amoxicilina más ácido clavulánico, Macrólidos o fluoroquinolonas como la leofloxacina o la moxifloxacina en pautas de 5 a 10 días. En el caso en el que sospechemos infección por pseudomona, se tratará con ciprofloxacina. El tratamiento hospitalario debe incluir una combinación de broncodilatadores de acción corta por vía inhalada, corticoides sistémicos de 7 a 10 días y evaluar la necesidad de oxígenoterapia, antibióticoterapia y/o ventilación mecánica no invasiva. La teofilina se podrá usar como segunda línea de tratamiento. La ventilación mecánica no invasiva es útil en reagudizaciones moderadas a grave con acidosis respiratoria, más disnea con signos de fatiga, más paciente consciente o hipoxemia persistente a pesar de alto flujo de oxígeno. Con esta técnica evitamos la ventilación mecánica invasiva en pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Para el pronóstico, como ya mencioné, es importante la edad, el hábito tabáquico y el ritmo de disminución anual de Feb 1. Para esto se han creado índices compuestos, como el Bode o el Bodex, que agrupan distintos componentes y que son útiles para evaluar la indicación de trasplante. Les dejo aquí ambos índices. Bien, hasta aquí llegamos con el capítulo de POC. Es un tema amplio y traté de sintetizar lo más importante. Espero haber sido clara y bueno, los invito a suscribirse y activar las notificaciones para enterarse cuando esté disponible el próximo capítulo que va a tratar de asma. Saludos a todos desde Argentina. Chao.